saludos cordiales a todos quienes participan en estas segundas jornadas virtuales de intercambio de experiencias en educación. Vaya mi saludo muy especial y mis mi felicitaciones a los profesores miembros del grupo de investigación INMIUNA Mérida por su perseverancia y constancia para mantener estos espacios tan importantes para la eh, socialización y construcción de saberes de forma cooperativa y colaborativa. Mi nombre es Zuleima Corredor, soy asesora académica del Centro Local Zulia de la Carrera de Educación, Mención Dificultades de Aprendizaje y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes eh, una ponencia titulada Formación en Competencias Investigativas en las Carreras de Educación. Quisiera compartir este pequeño extracto de la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO llevada a cabo en el 2009, en el cual se, se sintetiza la finalidad de la educación universitaria en este siglo XXI. En ningún otro momento de la historia ha sido más importante que ahora la inversión en los estudios superiores, por su condición de fuerza primordial para la construcción de sociedades del conocimiento integradoras y diversas, y para fomentar la investigación, la innovación y la creatividad. Creo que no es necesario hacer mayores comentarios a esta, a esta importante síntesis de la UNESCO. Ahora bien, ¿cómo surge la inquietud de realizar el análisis de, de las competencias investigativas que se ofrecen en la formación de nuestros estudiantes de las carreras de educación? Pues surge a partir de de la invitación que se me hiciera en el año 2016 a participar en el Congreso Red y Luz y Sextas Jornadas de Investigación Estudiantil que son organizadas por la Universidad del Zulia, eh, específicamente en un simposio titulado «Cómo adentrarse en el mundo de la investigación». Cabe destacar que este congreso es sumamente importante, ya es el sexto congreso, en el que participé el sexto congreso, eh, ya que tiene como finalidad eh, propiciar que los estudiantes de las diferentes carreras y facultades de luz y de otras universidades socialicen sus trabajos de investigación. ¿sí? Es definitivamente un congreso destinado a motivar a los estudiantes en el desarrollo de esas competencias investigativas. Eh, desde el año 2013 la doctora Ana Isolina Soto de la Universidad Nacional Abierta de acá del centro local Zulia ha participado de manera ininterrumpida con estudiantes de las carreras de administración, contaduría y en una oportunidad con eh, estudiantes de la carrera de ingeniería industrial. Es interesante destacar que los estudiantes que han acudido con la profesora Ana Isolina en dos oportunidades han recibido premios por sus investigaciones, por mejores investigaciones y que cada año eh, los estudiantes se animan a seguir participando en Radio Luz. Sin embargo, no sucede lo mismo con nuestros estudiantes de la carrera de educación. Eh, ha sido muy difícil hasta ahora para nosotros, lo, los profesores de las áreas de educación, lograr motivar a nuestros estudiantes para que participen en la socialización de sus trabajos, de sus estudios. Eh, en el año 2015, cuando realizamos nuestras primeras jornadas de investigación e innovación educativa, eh, no pudimos motivarlos a participar. Ahora en el 2017, que realizamos nuestras segundas jornadas, tampoco ninguno de, los de nuestros estudiantes de ninguna de las carreras de educación eh, quiso participar en las jornadas. Eh, lo que nos lleva a preguntarnos por qué nuestros estudiantes de educación no se motivan a compartir sus trabajos. Eh, muchas de las razones que ellos esgrimen para no participar es que sienten pena que ellos no tienen un trabajo de investigación que mostrar que ellos no saben qué decir, que ellos no se sienten preparados entonces eh, ca cabe entonces preguntarnos qué debemos hacer porque cuando los invitamos nosotros en las diferentes jornadas y cuando los invitamos a asistir a Red y a Luz les hemos propuesto que los vamos a, a ayudar a realizar eh, sus ponencias pero hasta ahora no hemos logrado que nuestros estudiantes eh, quieran participar en estos eventos. Eh, para entender un poco de qué va la ponencia, este, tenemos que en primer lugar ubicarnos en el contexto, en el entorno del contexto social en el cual están inmersas las universidades, caracterizado fundamentalmente por, so por una sociedad en la cual... El impacto de las tecnologías de la información y comunicación ha generado cambios en la forma como se desarrollan los procesos sociales y educativos, la forma como la gente se comunica, cómo accede a la información, cómo accede al conocimiento, en la forma como la persona accede a productos y servicios generándose además una sociedad globalizada donde lo que sucede en la China lo podemos saber nosotros eh, instantáneamente gracias a las posibilidades de las TIC, lo que ha permitido una transferencia de conocimiento, una transferencia cultural eh, que pudiera ser muy positiva o que pudiera tener también algunas consecuencias no deseables. Eh, tenemos una sociedad en la cual eh, los problemas sociales son cada vez más complejos, eh, donde eh, las principales problemáticas que evidenciamos eh, están relacionadas con la sostenibilidad, con los problemas ambientales, con la posibilidad de, del mantenimiento del agua, asegurar el agua para todos, eh, en fin, una cantidad de problemas que son eh, complejos y que, atentan contra, la, contra todas la, las personas, contra, contra todos los, los seres que vivimos en este planeta. Eh, en este escenario eh, global planteado, cabe preguntarse entonces cuál es el papel de la universidad, cuál es el tipo de profesionales que tiene que formar una universidad para dar respuesta a, a estas tres fundamentales eh, aristas de, del entorno social en, que lo, en el que nos desenvolvemos. En el caso específico de Venezuela, tenemos el contexto de la Universidad Nacional Abierta como una institución de educación universitaria eh, con, más, con 40 años de trayectoria en la formación de docentes en las áreas de educación integral, educación preescolar o educación inicial, dificultades de aprendizaje, matemáticas. Que a partir de los ajustes curriculares, eh, realizados en el año 2005, incorpora como un eje transversal la investigación en sus programas de formación docente. Eh, cabe destacar la sólida estructura curricular con que cuenta la universidad para todas sus carreras, conformada por un curso introductorio, un bloque de estudios generales, el bloque de estudios profesionales, las prácticas docentes, el componente de extensión universitaria y la actividad de servicio comunitario revisando eh, los diseños curriculares de las carreras y los planes de curso, hemos podido observar evidenciar que en las distintas carreras de educación hay aproximadamente 13 hay 13 asignaturas teóricas y prácticas a partir del cuarto semestre orientadas al desarrollo de competencias investigativas cada carrera eh, tiene el estudiante la oportunidad, al menos en seis o siete asignaturas, de cursar alguna, de cursar asignaturas que tienen eh, que ver con el desarrollo de la formación como investigadores. El paradigma que predomina en estas asignaturas es el crítico interpretativo, eh, un enfoque cualitativo con un alcance pragmático de la investigación, entendida esta como una posibilidad para solucionar los problemas reales a través de la investigación-acción. El rol del investigador, en este caso el estudiante o el futuro docente, es de promotor del cambio social. El alcance de la investigación es aplicado, es decir, es una investigación que propende a la solución de problemas, a aplicar soluciones sobre problemas que han sido diagnosticados en la realidad. Eh, además, en el componente de extensión universitaria y en el servicio comunitario, los estudiantes también deben eh, desarrollar proyectos eh, tanto de acción social como proyectos de servicio comunitario eh, bajo la modalidad del aprendizaje servicio que lo explicaremos más adelante. En esta tabla podemos observar las posibilidades entonces de las asignaturas de la malla curricular de las carreras de educación que tienen como finalidad promover la investigación o el desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes. Les invito a revisar el extenso donde podrán ver en la tabla 1 con mayor detalle en qué consiste cada una de estas asignaturas. Acá por las limitaciones de tiempo debo mencionar que en el semestre en el semestre 4, el estudiante de todas las carreras eh, tiene la posibilidad de ver la eh, asignatura, metodología de la investigación, la cual es de carácter teórico y tiene como finalidad abordar los conceptos básicos y las herramientas básicas de la investigación. Eh, posteriormente, en el semestre 5, eh, todos los estudiantes de las carreras de educación van a tener la oportunidad de ver la asignatura investigación educativa, la cual es una asignatura teórica práctica eh, donde el estudiante específicamente eh, va a estar orientado a estudiar el paradigma crítico desde el punto de vista del enfoque de la investigación-acción. Eh, no va a realizar una investigación propiamente dicha sino que debe eh, realizar el, el análisis de algunas lecturas, unos casos que se le presentan y debe eh, realizar un, un resumen, un análisis de las lecturas que ha leído. Ya en, la, en el semestre 9, los estudiantes van a tener la oportunidad, los de educación integral, de ver la asignatura Seminario de Investigación Educativa, la cual tiene un carácter práctico y tiene como finalidad que el estudiante pueda reflexionar sobre su propia práctica docente para mejorarla es decir, al final de, de, de la asignatura el estudiante va a elaborar una investigación que debe tener eh, una propuesta de solución para un problema diagnosticado y al final se supone que el estudiante debe comunicar esos resultados. En el mismo semestre 9 el estudiante de educación integral ve la asignatura práctica docente 5 que también es de carácter práctico y tiene como finalidad que el estudiante futuro docente fomente la investigación en los niños. El estudiante de educación va a enseñar a los niños a aplicar también esta metodología de investigación-acción a través de la determinación de un problema, la propuesta de solución y la implementación de esta propuesta. En el caso de la carrera de preescolar en el semestre 9, eh, los estudiantes verán la asignatura Soluciones a Problemas en Educación Inicial es una asignatura de carácter práctico que tiene como finalidad abordar la solución de problemas en el ámbito de la educación inicial y se pide que sea específicamente a través de los métodos propios de la investigación-acción. En el caso de la carrera de, dificultad de educación, mención dificultades de aprendizaje, los estudiantes van a ver en el semestre 8 la asignatura Soluciones a Problemas Educativos en Educación Especial y en el semestre 9 Soluciones a Problemas Educativos en Educación Especial 2. Ambas asignaturas son de carácter práctico, en, una en la 1 el estudiante va a realizar la primera fase de una investigación que tiene que ver con la determinación del problema, el planteamiento del problema, el diseño de la propuesta de solución y en el semestre 9 va a tener que implementar esa propuesta, hacer un análisis de esos resultados y comunicar la experiencia. En el caso de la carrera de matemática, los estudiantes tendrán la posibilidad en el semestre 9 y en el semestre 10 de ver la asignatura practicum 1 y practicum 2 que al igual que la asignatura de dificultades de aprendizaje se desarrolla en dos fases en la primera se diagnostica un problema eh, directamente relacionado con el área de la matemática en la escuela y en la fase 2 el estudiante debe aplicar su propuesta de solución y recolectar las evidencias eh, de los resultados de, de la aplicación de su propuesta. En el caso del componente de extensión universitaria, los estudiantes tendrán la oportunidad de seleccionar la asignatura Fundamentos Básicos para la Elaboración y Diseño de Proyectos. Eh, es una asignatura que tiene carácter teórico práctico en la cual los estudiantes van a aprender a utilizar, eh, a desarrollar, a diseñar proyectos sociales como un mecanismo para la solución de problemas. Eh, en el mismo componente de extensión universitaria se tiene la asignatura seminario de acción social en la cual eh, van a, a comprender cómo la acción social puede o permite la solución de problemas comunitarios eh, a través de una investigación de tipo participativo y de, eh, de tipo social. Y finalmente en el servicio comunitario, que es un servicio de egreso del sistema de educación universitaria, el estudiante a través de la metodología de aprendizaje servicio que implica el aprender haciendo, el estudiante debe poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante su formación para resolver problemas propios de su disciplina. Esto lo debe hacer a través de la detección de un problema, el diseño de una propuesta de solución, la aplicación o implementación de la propuesta de solución en un lapso no menor de tres meses durante 120 horas académicas. Como podemos observar, eh, los estudiantes de educación van a tener entonces al menos... Se, de 6 a 7 oportunidades de, de formarse en competencias investigativas dentro de la malla curricular de sus respectivas carreras. Ahora bien, ¿cuáles son aquellos elementos formativos a valorar en la investigación que se promueve en la Universidad Nacional Abierta? En primer lugar, eh, podemos hablar de los elementos formativos a nivel profesional, en el sentido de que generan en el estudiante una actitud crítica que le permite entender que como profesional no es simplemente un empleado o, o una persona que desempeña un papel eh, en un área específica y ya, no, sino que desde su ámbito profesional tiene que favorecer y tiene que contribuir a la transformación del entorno donde se desenvuelve a través de un papel activo. En cuanto a los elementos formativos del ámbito personal, eh, la formación en la UNA permite que el estudiante eh, reflexione acerca de su papel, de su rol como persona, como profesional para el desarrollo del de cambio social. Tiene que internalizar entonces cuál es su rol dentro de la sociedad. Eh, desde el punto de vista de la formación en eh, lo social, eh, el estudiante toma conciencia de los procesos y problemáticas sociales, de la importancia de reconocer su participación para la solución de esos problemas y de la importancia de trabajar eh, de manera colaborativa en equipos de trabajo inter- y transdisciplinarios. Desde el punto de vista cognitivo, el estudiante eh, adquiere los conocimientos y las destrezas necesarias para con esos conocimientos aportar eh, soluciones a los problemas detectados. Eh, desde el punto de vista cognitivo, eh, se entiende el aprendizaje como, como un hecho activo, de manera que el estudiante aprende haciendo. Ahora bien, si bien es cierto que el tipo de investigación que se promueve en la UNA es muy importante por cuanto permite eh, generar o comprende la investigación eh, y su valoración eh, en tanto cuanto aporta elementos para la transformación de la sociedad, considero que es necesario que en la UNA eh, se tomen en cuenta algunos retos importantes para mejorar la formación de los docentes investigadores. En primer lugar, eh, cabe destacar la importancia de garantizar la formación integral de los futuros docentes que estos entiendan cuáles son esos elementos del conocer, del hacer, del ser y del convivir que van íntimamente relacionados con su carrera y con el desarrollo de eh, habilidades para la investigación. Eh, en segundo lugar, eh, es importante destacar la importancia del abordaje inter y transdisciplinario en la investigación dada la complejidad de las problemáticas socioeducativas. Eh, muchas veces hablamos de esto y lo repetimos y lo repetimos, pero desde la universidad, ¿cómo apoyamos ese trabajo, ese desarrollo de esa habilidad para trabajar en equipos interdisciplinarios? Yo me, plan, me he planteado la posibilidad, por ejemplo, de que en el caso de un docente integral que se consigue una problemática de aprendizaje en matemática, ¿cuánto mayor no sería el aporte que se puede prestar a, a una escuela específica si se pudiera trabajar en equipo un estudiante de integral con un estudiante, por ejemplo, de la carrera de educación mención matemática? ¿Cuánto no sería el aporte que se puede ofrecer en esa investigación a través de esa mirada desde dos posturas, desde dos posiciones distintas? En, mi, en el mismo caso, un docente de integral que está en una escuela donde evidencia problemas eh, para la inclusión de algunos sujetos con necesidades educativas especiales, con algún tipo de condición o algún tipo de discapacidad. ¿Cuánto más pudiera eh, aportar un estudiante de educación integral si trabaja de manera conjunta con un estudiante de la carrera de educación, mención dificultades de aprendizaje? Creo que, que debemos cambiar un poco la mirada desde la universidad y entender que no solamente se trata de hablar, y de, de, de, gener, de, hablar de las denominaciones del la abordaje interdisciplinario, sino posibilitar desde la misma formación que se den esos escenarios inter y transdisciplinarios. En un tercer lugar, eh, el hecho de promover el abordaje de los problemas y la creación de conocimientos de disti desde distintos paradigmas. Si bien es cierto que es muy importante la investigación-acción, el enfoque crítico y, y los estudios cualitativos, no son los únicos tipos de investigación existentes. No, no nos permite formar a un estudiante de una, de una manera integral, eh, sino que lo sesgamos a un solo tipo de aproximación al saber o de aproximación a los problemas. Eh, creo que es importante que como institución universitaria mostremos a los estudiantes los diferentes tipos de investigación que pueden realizar y que ellos decidan qué tipo de investigación van a hacer en función de los problemas reales que detectan. Y finalmente propiciar el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación. Esto para mí es un punto de honor ya que es eh, muy preocupante que en pleno siglo XXI sigamos egresando docentes eh, que son, lamentablemente, analfabetas digitales. Eh, las competencias tecnológicas no son competencias que pueden ser consideradas un plus en la, en la actualidad. Las competencias tecnológicas son competencias básicas y nuestros egresados en educación, lamentablemente, no poseen esas competencias básicas para ejercer la docencia y el rol de investigadores. Es necesario, como, como investigadores, que sepan buscar y almacenar información utilizando los marcadores en línea, los marcadores de escritorio, que sepan organizar información utilizando algún tipo de programa, que puedan analizar resultados utilizando programas eh, informáticos, que sean capaces de compartir información en las redes o en cualquier tipo de página web, en, en, en las redes que se generan en LinkedIn entre profesionales, que, que ellos sean capaces de generar información y redes de conocimiento. Lamentablemente, hasta el momento en la universidad no estamos cumpliendo con ese deber. Ya para finalizar, porque se me ha agotado el tiempo, quisiera traer a colación para cerrar esta frase de Edgar Morán, quien dice, se trata de evitar la visión unidimensional, abstracta. Es por ello que es necesario, ante todo, tomar conciencia de la naturaleza y de los paradigmas que mutilan el conocimiento y desfiguran lo real. Muchas gracias por su atención, espero sus comentarios, espero que esto que, que se ha planteado en esta ponencia nos sirva para reflexionar y para dar ese salto cualitativo en la verdadera formación de docentes e investigadores.